Amigos, los con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Lamento no poder estar con ustedes, pero compromisos múltiples me lo hicieron imposible. De cualquier forma, muchas gracias por la invitación y permítanme extenderles este mensaje, que es una postura de la Federación, pero también es una circunstancia que puede a ustedes darles luz acerca de quiénes somos y qué hacemos y desde cuándo lo hacemos. Muchísimas gracias por el espacio. Hace 27 años, el Proyecto Pide México dio visibilidad en el país por primera vez a las enfermedades raras. A partir de entonces, la tarea a favor de la construcción del mejor esfuerzo para los nuestros ha sido un ejercicio continuo, apasionado, entregado, determinado e incansable. Cientos de pacientes han sido vinculados desde entonces a tratamientos especializados gracias tanto a los leales aliados con que contamos como a los caminos que hemos asfaltado para nuestros pacientes. La tarea, por supuesto, requería no solo de una organización visible sino de un centro de gravedad poderoso que pudiera hacer que las mejores causas fueran atraídas hacia este ejercicio. De tal forma, en el año 2011, creamos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, entidad que amalgama toda suerte de ejercicios voluntarios que son necesarios para la consecución de nuestros objetivos comunitarios. Hace casi dos décadas, el Congreso de la Unión escuchó por primera vez nuestras demandas, nuestros requerimientos y las soluciones que entendíamos era necesario implementar para la construcción de certezas a favor de nuestra comunidad. La legislatura de aquel entonces regaló al proyecto Pide deseo México un mes de tiempos oficiales en la radio para difundir nuestro mensaje. Fue el primer gran paso de los muchos que daríamos después. En 2012, modificamos la Ley General de Salud para agregar los artículos que definen qué son los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras. Esto marcó un hito, pues en 50 años nada se había hecho en este sentido. Es por ello que la nomenclatura oficial debe ser enfermedades raras. De igual forma, amigos, hace 8 años en el 2014, los aliados de Femexer celebramos el primer gran Foro Nacional de Enfermedades Raras. Este fue auspiciado por el Iste y fue un evento muy importante que sumó esfuerzos nacionales e internacionales a la tarea que proponemos siempre por los nuestros. Eso fue muy importante. Después, en 2015, celebramos el evento más grande e importante que se ha realizado en el país. 62 ponentes internacionales de cinco continentes acudieron a nuestro llamado para participar en la Semana Global de Enfermedades Raras, la cual incluyó tres foros inéditos en México que nunca se habían llevado a cabo. El primer foro fue el latinoamericano ERCAL, el primer foro sobre drogas y medicamentos huérfanos y la décima conferencia internacional sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, AICOR. El concurso y la participación de nuestros invitados internacionales marcó el banderazo de salida de todo lo que se ha hecho desde aquel entonces hasta ahora. Para aclarar, y esto es muy importante, el primer foro sobre enfermedades raras en el que el Congreso de la Unión fue el anfitrión, tuvo lugar hace casi ocho años. Esto bajo el auspicio de la sexagésima segunda Legislatura y con la iniciativa de la diputada Beatriz Yamamoto Cázares, que en paz descanse. Amigos, la democracia representativa nos brinda en México la oportunidad de platicar y consensuar con quienes nos representan acerca de la prioridad de nuestras tareas y la urgencia de edificar bases sólidas que privilegien a los nuestros. Así, un Plan Nacional de Atención Integral a las Enfermedades Raras, el censo y el registro, así como el tamizaje neonatal ampliado, no pueden seguir siendo tareas pendientes. Agradezco que hayan sido tan amables de escuchar este mensaje, al tiempo que celebro, que la Femexer pueda tener una silla en la mesa en donde deben diseñarse las soluciones que favorezcan a los nuestros. Por su atención, muchas gracias y espero verlos personalmente muy pronto. Hasta luego.